Señor Eres todo para mí Eres mi vivir Eres mi morir Sin ti Señor No podría vivir Mi vida Mi vida solo depende de ti cada paso que doy es por ti. Si puedo respirar es por tu voluntad, Señor, eres todo para mí. Sin ti, Señor, sin ti no podía La razón de mi vivir, eres de todo para mí, sin ti Señor, sin ti no podría vivir, eres la razón de mi vivir, eres todo para... Señor, tú eres mi fortaleza en la flaqueza, tú eres mi esperanza, eres mi consuelo, Señor, eres todo para mí. Sin ti, Señor, sin ti. son de mi vivir eres el todo para mí Es todo para mí la congregación con tristeza despedir a nuestro amado pastor querido hermano de paz a cumplir con tu misión Recuerdo quedará dentro de mi corazón Dios te bendiga en tu camino Te guarde fiel hasta el final Y que por siempre te acompañe ¿Qué <tose> Dios te bendiga en tu camino, te guarde fiel hasta el final Y que por siempre te acompañe el ángel de Jehová Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesús de Nazaret todo el mundo tener mil riquezas si perdieres su alma busquemos primero el reino de Dios y su justicia todo lo demás Dios lo añadirá como bendición. Las glorias del mundo, fugas pasajeras, se van como el viento. Son una primera Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, Dios lo añadirá como bendición. Esa. Amados hermanos, estemos alertas Busquemos primero el reino de Dios y su justicia Todo lo demás Dios lo añadirá como bendición Todo lo demás Dios lo añadirá Como bendición Vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, lores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. y por gracia renacer Dios descendió y de gloria me llenó eternal, me regocijo en Jesús, me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial, siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz que sus heridas me dieron. La vida alabo al bendito Jesús Dios descendió y de gloria me llenó Cuando Jesús por gracia me salvó Fui ciego y me hizo ver y por gracia de nacer, Dios descendió y de gloria me quiero. me dio para triunfar Gracias te doy Señor porque a mi lado tu ayuda y protección sentir en mi camino qué más puedo pedir que Jesús divino las gracias yo te doy mi Dios Rey de los cielos, porque sin ti, señor, no lograría mi anhelo, pero tu gracia me sostuvo y tu fortaleza. Señor, hasta la meta. contemplar Jesús divino en la patria eterna que nos espera las gracias Dios ¡Gracias! De la meta De tinieblas y de muerte mi alma estaba ya casi de Es mi vida, qué bueno eres, Señor omnipotente, quitaste la maldad de mi camino, me diste de tu Espíritu divino, pues oh, sí, y gracias, gracias a ti Señor. Soy feliz, Jesús divino. contigo a las mansiones en medio de una luz resplandeciente te cantaré el honor eternamente oh y sí, gracias gracias a ti Señor contigo soy feliz Jesús Divino En ti confiado, dame tu ayuda y escuchaste mi oración y en tu nombre vencí el torrente que amenazaba mi embarcación. De lo que tú me diste, Señor, de esto te traigo, nada faltó en mi casa, Señor, gracias te doy. Que es más mi fe Que perseveré yo en tu camino Y un día tu rostro yo pueda ver Y allá en el cielo Señor, gracias y te doy, gracias y te doy. Gracias a ti, oh Dios santo, por la miseria humana, por la tormenta helada de gélida sabana, y el huracán airado del fiero vendaval, por el dolor agudo, por la punzante espina, por el celaje oscuro, sin lumbre purpurina gracias a ti que en ello demuestras tu bondad gracias por la tormenta por la neblina obscura el trueno y el rugido del mar en su bravura por la terrible prueba Gracias te doy, Señor. La implacable muerte que a todos nos acecha, que llene y que atormenta más que acerada flecha. Gracias a ti, Dios Santo. Gracias, Señor, te doy. Pues si esto no existiera, que fuera de esta tierra de turbulencia inquieta, que vive solo en guerra, de inquinas y violencias, de mal e iniquidad. Si todo fuera gozo, si no sufriera el hombre, seguro llegaría hasta negar tu nombre. Viviendo por completo Sumido en la maldad Gracias pues Por las penas que a ti más nos acercan Por las enfermedades y duelos que nos cercan Haciendo que volvamos los ojos hacia ti Pues en la fiera lucha y en la tormenta horrenda, y en el dolor agudo, no hay hombre que te ofenda, más bien piedad te pide, con loco frenesí. Gracias por la esperanza de una futura vida, sin llanto y sin miseria, sin muerte y sin herida, sin odios ni rencores, sin pena y sin dolor. Gracias mil, porque en Cristo me has dado certidumbre, de que al cruzar triunfante las cimas de la cumbre, veré tu dulce rostro Gozándome en tu amor